Ya era hora. Ah, nunca más debemos volver a separarnos. Ahora estamos solos. Sin Gemu. Ahora estamos juntos. Los dos. Uno y otro. Hay nuevas. Marcas de justicia ah. Maté a Medonamun con esto Odio hacer estas cosas Pero te agradezco que lo hicieras A decir verdad Lo disfruté mucho Te echaba de menos. Yo a ti también. <risa> Yo también maté a Acteón. Lo perseguí y encontré una máscara en su cuarto. Cuando volvió, le hice ponérsela. Luego clavé este puñal en sus ojos. Allá. Ah, Pero me descuide. Otro enmascarado me siguió a casa. Fue aún más difícil. Solo uno más. Uno y acabará. Fíjate. Se lo cogí a Acteón. Apolodoro dice que es un papiro del Consejo Real La serpiente sirve a Ptolomeo ¿Cómo sabe Apolodoro estas cosas? Por sus informantes Por su trabajo con Cleopatra ¿Cleopatra? ¿La declararon criminal? <risa> por el traidor de su hermano, sí Pero aspira a su trono Y quiere ver muerta a la serpiente Y confía en mí Me dio esto para matarlo. Es la antigua hoja que mató a Jerjes, Un arma de justicia. Ah, ah, ah, ah. Ingenioso. Ah. Iré al palacio a descubrir quién emplea el sello de la serpiente... Y usaré esto.